Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a arrancar con este Company of Heroes Europe Path to War. Vamos a hacer la. Esta la hice todas, creo. Bueno, listo, no hice nada. Pensé que las había hecho. Bueno, no las hice en esta ocasión. Ah, no, pero las tengo en el otro juego, por eso. Eh, liberación de Karen, Pegasus, AS Tiger. Bueno, vamos a hacer esta que nunca la jugué, la verdad. Eh, es la misión de ofensiva de las Ardenas. Y vamos por la primera misión. Vamos a poner el normal porque no sé qué tal. Durante la madrugada del 16 de diciembre de 1944, un intenso fuego de más de 1500 piezas de artillería cayó inesperadamente sobre los bosques de Teutoburgo, no, en un frente de 141 kilómetros entre la frontera germano-belga eh, de las Ardenas. Durante horas, el quinto cuerpo estadounidense en la primera línea recibió una interminable lluvia de proyectiles mientras sus hombres... Cavaban hoyos eh, en la nieve para ocultarse. La metralla se volvió especialmente muy peligrosa debido a que saltaron miles de astillas de madera en todas las direcciones procedentes de los árboles que provocaron una muerte lenta y dolorosa a decenas de soldados. Vamos a jugar Play Mission. Este es el Company of Heroes, el tradicional, el 1 podríamos decirlo así. Consejo Europa to War: Las armas de corto alcance, como los oficiles y los fusiles de asalto, son más útiles al usarse agresivamente. Y claro, están hechos para eso. Este es un mod que lo descargué de. que lo jugamos con Shartan y lo descargué de Steam. Así que si quieren, está en Steam. Está en Steam. Um... Bueno, Infierno al lado está cargando. Esperemos que termine de cargar esto. Esto, esto. Y la verdad es que no sé qué onda con este con este mod. Yo no me acuerdo. Yo había, recuerdo haber jugado un mod en el cual eh, era como más realista. Digamos, las armas tenían más alcance y había otras armas que tenían mayor potencia de fuego. Eh, digamos, en el corto en el corto alcance. A ver si tiene intro esto o no. No sé, no creo que le hayan hecho intro. Ah, sí, lo hicieron. No, no lo hicieron. Frontera Germano-Belga, Bosque de las Ardenas, 8 de la mañana. Comandancia establecida. Sí, no, no le hicieron un carajo. Sería mucho, ¿no? Así, bueno, más o menos. Eh, bueno, estos son mis soldaditos. Es sencillo. Debemos conservar la colina 317 hasta las 6.30. Hay que preparar un perímetro defensivo. La compañía DOC dispuso algunos emplazamientos, pero ahora nadie los ocupa. Llevemos allí algunos pelotones. Una vez establecido el perímetro, hay que fortificar el pueblo de Mortain. Y eso es todo. Hacia las 6.30 estará aquí la compañía Doc con blindados y café. Ah, si vos lo decís. Entonces, lo único que, hay que habría que hacer en principio es aguantar un poco la embestida, ¿no? nos van a hacer acá, nos van a pegar una cepillada de culo, ya te digo. Este hay que aguantar supuestamente. Pero el tema es por dónde mierda van a venir, boludo. Bueno, en principio vamos a tirar a la gente de la trinchera, los soldados, esto es... Um, bueno. Sí, ya sé, pero no me gusta, boludo. Me gusta cómo está armado esto. Tío, el <coughs> ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, güey? Vamos a poner esto acá. ¿Aquí hay uno acá? Ah, ya entendí, boludo. Ya me... Ah, es igual que otra misión que hicimos, me parece. Pero modificaron la nieve y todo eso. Uy, esta misión es una cagada, boludo. Es re difícil. Acá había un pueblo. Que también podía hacer cosas. Sí, me acuerdo. esta es re difícil, boludo. Una... Bosta. A ver, ¿qué puedo pedir? ¿Un Stuart? Ah esto me lo van a hacer mierda seguro, ya te digo. m M1 151 M15-A1. Está bueno. 240 30 de petróleo. De combustible. ¿Qué tenemos acá? Un No, Quiero que apunte sin un lado. Vos ahí estás apuntando... Al, eh, van a venir por acá. Así que eso, mételo ahí. Vos... Eh, te vas a ir acá. Vos te vas a ir a agarrar esta ametralladora. Eh, vos te vas a ir a agarrar... Mm. Acá hay una subida. Estamos bueno, por ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vos... Es un 75 milímetros. 76. Y reforzad esta cosa. Sí, sí, reforzad todo, pero no tengo gente, hoy Ya pueden venir los Nashish. Acá hay armas, boludo, esto, esto me re, recontra necesito. Exploradores. 140 y no puedo hacer. Eh, 140, 270. No, vamos a hacer exploradores, boludo, son más baratos. Ah, esta arma no se puede usar, que forro, boludo. Bueno, no importa. Acá tenemos una calibre. Calibre 30. Me no sirve. Bueno. Eh, acá vamos a pedir un poco más de gente. Estamos por acá. Y vos, vas a ir a apoyar acá con... Esto, y acá qué tenemos, este es solo. bueno listo. El tema es que no sé por dónde van a venir, boludo. no, no, no, no, no me acuerdo la verdad, no sé. Había que reforzar una zona, ¿dónde? Acá. Anda. Eh... ¿Puedo tener pelotones de 9. Es, Estas es son las modificaciones del mod que, yo, que nada que ver con el otro boludo. Los otros tenés pelotones sí o sí de 6 máximo. Acá está bueno esto. Se cambia un montón. Eh, Reforzad esta zona. ¿No está reforzada? Si, sí, fusiles preparados, pero no. Van a recreativo, boludo. Están estos eh, Un nido. ¿Qué? Ah, puede construir un nido. Mirá boludo, esto no lo, no lo tenía. Emplazador de y ametralladora. ¿Y esto qué es? A ver. Puesto defensivo, voy a hacer contra el amigo. Eh... Voy a hacer uno de estos. Bueno, perfecto. Eh, listo, que vengan nomás. 25-54, 25. Ah, tengo que aguantar media hora, boludo. Ya te lo voy a, volver, a chance. <coughs> Qué tema, ¿no? ¿Esto qué es? Teniente. Eh, estos oficiales proporcionan potentes bonificaciones en el área de efecto del aula alrededor. Es como un motivador. Entiendo, entiendo. A ver si podemos sacar un tanque, boludo. Porque no. Aunque sea. un se Pasa que yo ahora venir con tanque seguro, boludo. Un 57mm. Por qué no tengo un 75 acá. 135, tengo 1007. Está bien, vamos a hacer algo. Debemos a hacer un vehículo, un M8. No. Es este, este, un capitán. ¿Y dónde hay un capitán? Porque Teniente podía pedir ahí. Este me pide que refuerzo, refuerzo, refuerzo. No tengo dónde, boludo. Pelotón de Capitán. Pelotón de mando. Oh, cagamos, bola. Eh, ¿me salgo ahí fuera? Me pareció ver algo. Y alambre de espino en esos accesos Si, sí, está bueno eso Ray, pero ametralladora no Bien, pusimos una ametralladora ahí Perfecto, esto lo tenemos acá Vamos a hacer un semi eh, Uno de estos Y uno de estos, perfecto Y vos vas a hacer un qué mm, No sé ahora que no sé, bueno, no sé qué hacer Bueno, vieron por acá, ¿no? Sí. O <tose> reforzar esta zona. Listo, ya tarde. No vi una mierda. Ahí. No alcanza de pedo, boludo. Eh. Y a vos quiero que me hagas uno de estos. ¿Cuánto vale? 240 de 900. Bueno, y tú me hagas dos de estos. El tema va a ser cuando vengan con tanques, boludo Bueno, ya vienen con esas motitos de mierda el vocal y culiado Nos a las trincheras, aguantemos en la colina. Médico, los médicos de batallón se encargan de curar los heridos Será tipo como el Age, boludo que... A ver si puedo pedir uno Eh... ¿Me están disparando? No, ah, a la media que vienen con eh, artillería, boludo Esto eh, es buenísimo eh, Es que este acá no va a hacer nada, boludo Pero tampoco lo quiero sacar tanto. ¿Qué es esto? Proyectil perforante anti-blindaje Eh... ¿Dónde está el bus grande? Ah, este Bombardeo de bus de 105 Bueno, bro la sí. rey Bien Por tu casa Che, son re útiles Estas ametralladoras, tío ¿Está bien? ¿Desaparecido? ¿Qué onda? Tiene no, menos gráfico que el Woto boludo, esto. Che, a ver, estos están comiendo, están comiendo plomo, boludo. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Vamos a mandar todo esto allá. ¿Estos qué son? Ah, auxilios de refuerzo. Acá, ah, boludo, dale. Oh, Mira la que tienen ahí atrás, boludo. Pero eso es un un boludo. Vamos, vamos, vamos, vamos, que nos van a recagar a tiro, boludo, acá. Eh, yo lo que no quiero realmente que caiga esta zona boludo pero vamos a sacarlo de ahí dos para allá y reforzó Uf. bien bien, visto Uy, uh, boludo, me lo hice ese, ese cañón es un antiaéreo, evidentemente es un antiaéreo de acá a la china, perfecto, bueno eh, quedan 21 minutos Pero me van a recargar tío. Este qué tiene ahora Calibre 50 Pero tiene un Ah, ahora tiene un cañón Tiene el cañón Blindaje adicional eh, Blindaje mejorado Equipa el vehículo blindado Con faldones de blindaje ligero Sí, No sé hasta qué punto Puede ser tan útil igual. ¿Esto qué es? Eh, tipo Mantener distancia de mando Bueno Esto Vos te vas acá Vas a ir. Y vos te vas a ir a donde mierda te puedo decir, boludo. Acá tenemos esta subida. Esta subida está desprotegida. Bueno, más o menos. Bueno, toma. Anda para allá y tirá cruzado. Tira fuego cruzado. Ahí va. ¿Qué más tenemos acá? Acercamos este acá. Este chavalcito lo tenemos ahí. Eh, me gustaría hacer un tanque boludo. Pero... ¡Bajo, ataque! ¡Mantened la línea! Rescate a los rangers aislados. Eh... Voy a mandar a mi. No, no, no, no, no, que me quieren destruir mi autito, boludo. Con lo bueno, que me costó. No me rompas mi autito. Los vehículos. Eh, ¿dónde está el otro? Vamos, vamos, vamos, vamos. Un ¿Y esto qué? Ah, el U. Uh, esa cagada. ¿El no dispara? Bien. Lo que pega este... el puma este... Bueno, no es un puma en realidad. Es parecido, pero no es lo mismo. Bueno, acá tenemos la ametralladora no, no sé si lo que pega mucho es la... El, a ver si es esto Están en Mortein. los alemanes atacan el pueblo Ah, pará, no puedo hacer todo, boludo Vamos, vamos, vamos, porque eso es después me... Como rompe la bola esos chaboncitos, boludo Te tiran de la loma del culo y te hacen mierda Los morteros es esto. ¿Sabes que voy a hacer la calibre 50? Porque es una de estas, boludo, eso es una bestia lo que pega saca el libre 50, pa. Vale, vamos a hablar con Ranger, boludo, que es una misión secundaria. esto qué dejaron acabar? cagar? Una MG-42, sí, boludo, te de una. Joder, con el pan comido. Se acercan elementos de la segunda división, Panzer. No podemos perder esta colina. Es bueno. inaceptable. Hay que aguantar la línea o todo se irá al infierno. El objetivo secundario es conservar el pueblo de Mortain. Si perdemos Mortain, estaremos totalmente rodeados. ¡Maldita sea! ¡Aguantad hasta el alba! O sea, no puedo permitir que se capture el pueblo. ¡Qué puta madre, boludo. <risa> Qué destrozo, amigo. <risa> Tenemos rangers. Bueno, eh, nos dieron la insignia de efecto experto militar. Vamos para allá. Va, Apure, va, va, va, va, va, pure, pure. pure. Eh... No, este culiado me voy a romper esto, boludo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a también hacer unos ingenieros que eso me van a hacer que repare esto. Espero que no me lo rompan, ¿no, boludo. No, ya está. ¿Qué es esto? Estos son míos. ¡Alemanes ah, en las alambradas! ¡Atacan la comandancia! Nada, tranquilo. Eh, Tengo algo acá. Esto cubre, ¿no? Creo que sí, boludo. Creo que sí, si no estamos estamos toda la bola, chicos. Eh, esto lo voy a tirar más atrás, boludo. ¿no? No, no, no me gusta como lo, lo ponen acá. En este Antes como que se apoyaba sobre el coso, ahora no está apoyado. O sea, no me termina de comenzar. Eh. Respuesta rápida, se en un tiempo que despliegue, si sí, me gusta. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está.. está ocupando la parada este. Eh. disparo con el boludo. Bueno. ¿Esto está controlado? ¿Esto está controlado? Sí Esto... Repará boludo, dale Te puse para que repare Ahora yo voy a pedir un poquito más, ¿o no? Tengo... Sí, tengo este Y este ahí va, ahí va, ahí va, perfecto Como que por la nieve no se distingue tanto ahora Como que no son tan nítidos los colores eh, Bueno, uno solo vamos a mandar para allá Otro te vas a ir para aquel lado Vos solito, porque creo que sos autosuficiente Y ustedes van a ir acá a defender este punto Esto que es un mortero no me interesa eh, Vos te vas a ir a... Si, sí, esto me interesa, reforzar esta parte de acá la tenemos que mantener todo el perímetro cubierto eh, Acá que tenemos, ¿cuántos son? 6 Bueno, vamos a hacer un par más, tenemos 1500 igual, estamos más o menos bien de recursos ¿Esto cómo viene? Para el orto todavía Eh, mm, voy a mandar un chaboncito para allá, boludo pero me encanta porque ahí se refuerzan Y acá... Uff, viste, yo sabía que era un con... Sí, no es un blindado puro y duro, pero eh, sí Y hay francotiradores encima ¿Dónde había un capitán? Por ahí vi que había un capitán eh, uh, Otra vez con esa mierda, boludo tenemos no, un teniente, capitán. Con un ascenso, eh... A ver si le podéis parar desde acá. ¿Este qué es? No, del tanque. A ver, este bus. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Sabes que necesito que vos... Que ustedes vengan para acá. Esto, un franco tirador. Para contrarrestar ese franco, ¿ves? Son muy chotos, te rompen mucho las pelotas, o franco eh, ¿dónde está mi camincito? Había un camisito por acá Ahí está, perfecto Este de acá A ah, si sí, le puedo tirar una lapa No sé si va a poder, ¡Wow! ¿Cómo bajan acá, boludo? A ver... Inmovilizado, bueno, quedé inmovilizado, pero... A tu casa, bro. Excelente, boludo. Vení para acá... No importa, no importa. Tranqui, estamos bien, estamos bien. Eh, el Teniente. Vamos a ponerlo acá. Eh, y acá vamos a poner otro de estos. Acá ya me no hicieron retroceder un poco, boludo. No, vamos a mandarlo. Acá tiene un, un emplazamiento, pero no. ¿Qué es esto? Meter ya la ligera. Me vendría bastante bien, boludo. Bastante bien me vendría. Dale, boludo, ¿puedes matar a estos dos? Uno. Eh, esto ya está todo reparado. Sí, correcto. Ya tenemos el Teniente. vos tener el Capitán ahora, no? ¿O no? Chicos, no me acuerdo. Capitán, requisitos. Eh, por el pelotón de mando. ¿De dónde mierda saco el Capitán? No. El capitán, acá está. Ah. Equipa a todos los, los pelotones con sus fusiles. Buenísimo. ¿Dónde está este? Mátalo acá. Todo tuyo, bro. Lo que pasa es que tampoco quiero mandarlo tan lejos porque después, eh, No tengo forma de, de, de apoyarlo, boludo. O sea, no llego, no llego... Vamos a poner este ahí y vamos a mandar eh, otro... no, no, no, no. Esos osos me hacen mierda, boludo. ¿Qué tenemos acá? ¿Este para dónde apunta? Perfecto, allá, correcto, me gusta Vos te vas a ir a eh, esta parte de acá ¿Esto qué es? vino eh, eh, eh, Vine vi algo, algo por acá, esto Uh, boludo, no te puedo creer, no te lo puedo No me la conté no, boludo No me la conté, bro Encima, boludo, se mueve con mi abuela, boludo Te vas para acá. Te vas los alemanes para acá. intentan tomar Mortain! debemos rechazarlos alemanes si en las alambradas atacan la comandancia <risa> chau, camencito a la voz. Te vas, te vas, te vas, te vas. ¿Cómo vas a tirar? Eh... Es pues el tanque que menos duró en la historia de los tanques, boludo. Yo sabía que tenemos algo por ahí. Eh, los rangers estos son re crack, boludo sí, sí, sí. sí vamos a ponerle Todo lo que le podamos poner, mejor, boludo Lo bueno que tiene este juego a diferencia, Este mod que estoy viendo, a diferencia de los, Del juego original, es que Acá es mucho real, o sea, te meten Un bombazo con el Con el Con el antitanque, por ejemplo, y te hace mierda posta. En cambio, por ejemplo En el juego original, es eh, re cualquiera Porque es re trucho, boludo tiene que pegarle 800 tiros a un antitanque, o sea, boludo. ¿vale? Cuando en realidad no era así. Si te metían un buen paso de lateral con un antitanque de un 75mm, no lo contás. Eh, ¿Qué tenemos? Un M5, un Stuart y tenemos un M8 Scott. El Scott está equipado con una torreta M7 y un bus M3 de 75mm. Cuando es eficaz contra vehículos ligeros de infantería, al descubierto de estructuras. Y este es eh, bueno contra la mayoría de vigeros, eh, vehículos ligeros. Eh, el Stuart, ¿un Stuart o un M8 Scott? Eh... vamos a sacar una vez uno y uno boludo, no sé, no tengo idea Uh acá mira, están, me la están están reponiendo boludo Anda ayudar, anda ayudar, anda a ayudar Mantened la línea Alemanes en la colina Si sí, yo mantengo la línea, boludo, pero está la bola Anda a ayudar uno más, necesitamos uno más acá Eh, ¿Y esto qué es? Uff Pues también apunta acá, boludo los no, es que te dormís un toque Acá sos pollo, te digo No, te este lo voy a dejar acá, no, ya fue Buah, boludo, boludo Un chotazo Eso, bosta ¿Este pelotudo no dispara o qué onda? No tiene más ametralladoras pesadas. Bueno. ¿Qué tenemos para poner? Tácticas de asalto, rangers. Me gusta, ¿eh? podemos traer rangers, boludo. Los rumores de Malvin, Los rumores están disparando sobre los prisiones de guerra hace que los hombres luchen más y mejor. No, no, no, no, no. Eh Bajo ataque, mantened la línea. Bien. Necesito. No, estamos bien también. Acá necesito una ametralladora. Eh, ¿No tengo más? No, no tengo más, boludo. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿vos podés capturar? Sí, perfecto, anda a capturar. este que es el Teniente, no? Dispares. Buah, boludo, puto ya capturáme. A Bueno, quédate ahí. No sé si dispara este, a ver. Vamos a ver. Sí, sí, dispara, dispara. Bueno. Eso es lo malo de, no, de estar probando el mod eh, en este momento, porque no, no, no lo probé antes, no me acuerdo. No llegué de acuerdo a los juegos. Menos mal que tardaba menos en la producción, boludo. Tarda un año. Uy, acá me están haciendo chota, boludo. No, no, no, no, atrás, atrás, atrás. Hay que retroceder, boludo. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. Es material que si pueden salir cagando, mejor. Y vos te vas a ir acá. Y vos te vas a ir a cubrir acá. Y vos, eh... Ustedes también acá. bien Vamos más agarre esta pistola de paso y apuntó para acá y ustedes se van a bajar a la trinchera perfecto eh, qué más el tema es este boludo no acá mira este atrás atrás atrás atrás atrás mira como caen las bombas ahora acá Entonces también M1 Stuart. No lo veo. Ah, Esto este es una cagada, boludo. Igual digo que sí, igual. Pero no, con esto no hago nada, boludo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer cosquillo? ¿Un Panzer 4? ¿Cuáles son las ¿El una ahí? <tose> ¡Muchos madre, boludo! ¡Tirale al francotirador, boludo! No, no, no, no, no, no voy a hacer nada, boludo Necesito eh, el antitanque ya acá Antitanque ¿Qué tiene? ¿Un panther? No me jodas, boludo Dale, boludo No, no, nos cagamos fuego acá no. muy difícil eh, mmm este cañón. No, este no le va a hacer nada, boludo. Que la mientras nuevamente yo ayudar así que agarra ese uh... Creo que vos venga para este lado, boludo. ¿Por qué me quieren romper mi, cos mi cosito? A ver el Stuart este pedorro. ¿Hará algo? No sé. compañía ahí, boludo. O Se lo veo muy grande, boludo. No sé quién se la puso que le no, hizo apoyo Voy, voy, voy, uy, no, el, pan, el Panther no le hago nada, Posta no le hago nada eh... No me quedó nadie acá boludo Este es el cañón más grosso que tengo me parece Ah oh, no, sí, sí, es sí, el de 76 A ver si le emboca de ahí, no sé, no, no creo ¿Y le he tirado? Retrucho, mira con lo que vengo yo, boludo. Se fue un rebote automático. Ay, ay, ay, ay, bola, bola, bola. ¿El comandante de dotación de tanque aparece para inspeccionar el campo de batalla? No sé qué, sí, sí. Bien, bueno, zafamos ahí, boludo. Anda a buscarlo, anda a buscarlo, anda a buscarlo. Bueno por ahora venimos afando, que quedan 3 minutos boludo, no? pero igual está más... está jodido esto Eh, vamos a para allá, eh, Sí si me van a tomar la colina, ya te digo Quiero mandar este más al medio boludo, no, pienso que no me rompan esto ¿Qué vino por acá? Ni tan mal tampoco A ver, ¿qué mandamos acá al teniente? Un ranger. Lanza el cuatro, boludo. <coughs> bueno, ellos dan los refuerzos. Vamos todos para arriba. Y que sea lo que Dios quiera. Y vamos. Esto que me tiene Bien, perfecto, lo hizo Bosta. Eso me gusta. Bien, bien, bien, bien, eh. destruiste este Panzer 4, boludo. Cueste lo que cueste. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale mira lo <tose> que se esto, boludo. Mmm. Ah, acá tengo otro, boludo. Este, este, este, este. Me a un solo corchazo. Un... Bajámelo de un solo corchazo. Dale, boludo. Dispara la concha de tu hermana, boludo. Abajo, no, abajo, abajo. Para eh, ver, están todos muy juntitos, boludo. Esto me gusta para Como la artillería la, de, la sale, de la. ¿Cómo se llama? De la sacar o un ¿no? Oh, otro Tiger, ¿qué viene? Pantel, Tiger de todo, viene ahora, boludo. Otro que viene ahí, boludo. No, todos abajo a la trinchera, boludo. Uff. Eh, bueno, lo bueno es que dentro de todo destruimos eso que venía ahí. No, no quiero que tomen la montaña, boludo. Necesito que no tomen la montaña. Neutralizado Bueno, eh, queda un minuto 15 Yo creo que lo vamos a ganar, boludo, me parece eh. Igual cagando aceite, boludo Mucho, mucho quilombo ¿qué que ¿qué tenemos? Eh, queda algo más? Bueno, están yendo eso para allá eh, Y acá tengo esto nada más Bueno, acá tengo unos Rangers Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba, arriba, todo lo que tenemos Nos queda más, eh, vehículo blindado meruga. Este que es de 75 no 77 medio, medio pelo y ya quedan 40 segundos, ya casi que estaría, boludo. Me la trinchera, boludo. Las fuerzas de se retiran, ven ahí. ¿Qué viene con un Tiger? Hijo de puta, mirá, vienen con un Tiger, boludo. para controlar tu casa, metete el Tiger en el orto. Lo que es este cañón de 75 mil te parte al medio, boludo. Igual te digo, ¿no? A ver si puedo recuperar este Igual ya termino. Esta misión es durísima, boludo. Es re complicada. Eso es la estoy jugando normal. Si lo hubiese jugado en... En difícil, boludo, es imposible. Te llegan... Vienen con Tiger Panther y te mandan, y te mandan, y te mandan, y te mandan oleadas y oleadas. Misión cumplida, pero qué costo. Nos dieron la insignia de experto militar. Rescata a los rangers aislados. Bueno chicos, misión 1 de la, eh, la avanzada de las Ardenas, creo que era así o algo, no me acuerdo el nombre. Pero sí, sí, bueno. Eh, básicamente, sí, para aquellos que no sepan, fue como la, el último digamos la última posibilidad que Hitler tenía de eh, tratar por lo menos de partir lo que eran las fuerzas del las fuerzas aliadas, ¿bien? O sea, trató de hacer ya de una manera muy jugada, junto creo que era 250.000 hombres, ya lo último que le quedaba, trató de partir todo la, lo que estaban, digamos, las fuerzas estadounidenses que estaban en en lo que es Francia, en Ardenas, y bueno, evidentemente le salió mal por un par de cuestiones. Eh, básicamente hicieron malos cálculos, pensaron que era como la primera guerra, perdón, como los principios de la primera de la Segunda Guerra Mundial, que cuando invadieron Francia, pero no contaban con el clima muy, digamos, en contra, eh, los caminos eran muy estrechos, después se iban destruyendo a medida que iban pasando los tanques, era muy angosto se iban quedando sin gasolina, eh, ya pensaba que estaba muy avanzada la guerra, ya habían desembarcado y ya estaban prácticamente llegando a Alemania los, eh, los americanos. Después, creo que si no mal recuerdo, llamaron de vuelta a Patton para que vuelva a... Eh, a Cardenas para solventar este quilombo que se había armado porque no, no podían creer que hayan juntado eh, semejantes fuerzas y acá, si no mal recuerdo, si no, alguna, alguno corríjame, fue cuando Bradley eh, creo que era Omar, Omar Bradley le dijo digamos a, um, al general alemán que ahora no me va a salir el nombre eh, le dijeron que se rindieran a las fuerzas americanas esto se ve muy claramente en, el, digamos, en la serie de eh, la hermandad de la trinchera está buenísima, la recomiendo un montón Se ve justamente esto, como los recagan a tiro, los cagan a ametralladoras eh, A balazos, los hacen mierda eh, Me sale Steinfeld, pero no es Steinfeld, el del alemán eh, Bueno, y Omar Bradley, si no mal recuerdo eh, Le dice que, el alemán le dice que se rindan Y Bradley dice que no, eh, ni en pedo O sea, metete la, la rendición en el, en el culo básicamente Así que bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios, dejase el like, suscríbete y nos veremos en el próximo video, en el siguiente capítulo. Besos, chao